Bueno, para este efecto, les dejaré los recursos en la descripción por si algo les sirve, para empezar, pasaremos el archivo de la vida, mejor ni les digo de dónde saqué esto, bueno. Acomodamos en una parte del brazo, yo empezaré en la palma de la mano, después, con control más J, clonaré la capa, y rápidamente la ubicaré en los distintos puntos del brazo. podemos combinarlos, inclusive, podemos alterarlos con el filtro licuar, este filtro usaremos más. Importaremos el Saringan, de igual manera le haremos unos ajustes, acomodamos y clonamos. Miren cómo uso el filtro licuar, esto es muy importante, después de manipular, borren el exceso, y listo tendremos un efecto más realista, miren los ejemplos con atención. Ahora pueden clonar, ponen en modo superponer, y saturarla, será para oscurecer un poco más y para que no se vea fuera de tono. Bueno este fue el dichoso tutorial, espero les haya gustado, buena suerte, y hasta pronto.